Hola a todos, mi nombre es Luis Osorio y les voy a dar la práctica de rock parcial. Quiero agradecer al Dr. Tom Peterson por haberme invitado a participar en este maravilloso curso y también quiero felicitar a mis colegas que con sus ideas, con sus pláticas, seguramente han ayudado a esclarecer muchas dudas que van surgiendo cuando entramos a este mundo de modelación de nichos y áreas de distribución. Entonces voy a comenzar mi plática dando un panorama general en donde voy a hablar de ideas iniciales para entender rock y rock parcial, de manera específica, pues cómo entender la matriz de confusión, que, que con base en ella se, se puede hacer rock. después ya vamos a entrar a rock y rock parcial, vamos a ver cómo construir estas curvas rock, que es el área bajo, desde el, bajo la curva en ambos casos, vamos a ver cómo hacer rock parcial utilizando una interfaz gráfica de usuario, que de manera específica usaremos NIST Toolbox de Conavio. Después, en esto que ya es la práctica, veremos que solamente se necesitan dos insumos, el mapa continuo de idoneidad y los puntos de validación independientes. Estos son los puntos de presencia de su especie que no fueron utilizados para calibrar su modelo. Finalmente, veremos cómo se instala NIST Toolbox dr y para que ustedes, los usuarios que quieran tener uh, el programa, lo puedan tener en su computadora. Entonces, ideas iniciales. Comenzamos con este mapa, que es un mapa de distribución potencial, de una especie hipotética, de una especie virtual que cree. Entonces, en el mapa, solamente para ir identificando, vean, los valores en verde son sitios con idoneidades muy cercanas a cero, los rojos son sitios con idoneidades cercanas a 1. Entonces veamos el patrón de este, de este modelo. Según este modelo, sitios que están más al sur tienen idoneidades muy bajas. Sitios que están hacia el norte también lo tienen, tienen idoneidades cercanas a 0. Podemos observar también que toda esta, toda esta zona, toda esta región, tiene idoneidades muy altas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente a esta especie le gusten sitios templados, con, con temperaturas templadas, y que sitios muy calientes, los cuales están cercanos al, al ecuador, y los sitios que están muy fríos, con temperaturas muy frías, tampoco le gustan. ¿Cuál es la pregunta que surge al ver este modelo? Ya que lo entendimos, pues nos preguntamos, ¿Qué tan bueno es este modelo para predecir la distribución de, mi, de la especie? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos como opción hacer un muestreo dentro del contexto de la M, que son los sitios accesibles para la especie, y ver cuáles son los sitios que son presencias y cuáles son ausencias. En este caso, en este ejemplo que les pongo, lo azul son presencias y en negro son las ausencias. Podemos observar de manera general que los sitios con idoneidades altas tienen varias presencias y que los sitios con idoneidades bajas tienen ausencias, pero también podemos ver uno que otro sitio con, este, con ausencias que tiene idoneidades altas. Entonces, si, ten si tuviéramos mucha suerte y sobre todo mucho dinero, podríamos hacer un estudio longitudinal donde podamos también este, pues describir algún atributo de adecuación, Podemos, lo podamos caracterizar, por ejemplo, la tasa intrínseca de crecimiento que se hace por medio de estudios demográficos, o bien podríamos ver cuántos individuos de esta hay en esta población, en esta o en esta. Si tuviéramos esos datos, una forma de validar este modelo sería la siguiente podríamos ver la relación entre el índice de idoneidad del hábitat y un atributo como es el número de individuos. Entonces, para este caso hipotético, esta correlación, esta relación, tiene una r cuadrada de 0.88, lo que quiere decir que el modelo realmente es muy bueno tanto para describir la distribución de las presencias y la abundancia de la especie. Entonces, pues déjenme decirles que esto es utópico. Generalmente no se tienen ese tipo de datos. Por lo tanto, sacar esta relación entre este valor continuo de idoneidad y el número de individuos o alguna tasa intrínseca de crecimiento o otro atributo de adecuación es muy difícil. Lo que se tiene es hacer supuestos. Un supuesto que se utiliza en estos modelos en este contexto es que hay un valor de idoneidad a partir del cual ya se puede distinguir bien los sitios donde hay presencias de los sitios donde hay ausencias. Este valor le vamos a denominar como umbral. Entonces todo lo que esté por encima de este valor se va a convertir en nuestra predicción como presencia y todo lo que esté por debajo de este valor va a ser ausencia. Para el ejemplo que les acabo de mostrar pues vamos a correr un umbral de 0.01. Entonces veamos qué es lo que pasa. Vean. Todo lo, todas las presencias o muchas de las presencias están correctamente predichas por el modelo. Aquí dice que está presente y efectivamente está presente. Sin embargo, varias ausencias están predichas como presencias. Entonces... Vemos que el modelo no es bueno para calcular, al menos para distinguir las ausencias. ¿Qué pasa si nosotros incrementamos este valor umbral? Lo cambiamos a este, por ejemplo, de punto 1. Vemos dos cosas. Una es que ya el modelo mejoró de, para distinguir los sitios de presencias de las ausencias. Fíjense, aquí estos sitios están bien, bien predichos como presencias... Y estos otros ya empiezan a estar mejor caracterizados, como ausencias. Si yo cambio el umbral, voy a observar otra, otra, otra cosa. Lo voy a aumentar. Que conforme si incremento este valor umbral, pues el área de distribución se va haciendo más pequeña. El área de predicción se va haciendo más pequeña. Y esto es importante para entender los siguientes conceptos que tienen que ver con ROC en el contexto de los modelos de distribución. Entonces, de esta idea de ver qué son las, las, las predicciones correctamente hechas, surge la matriz de confusión. Aquí vamos a poner en las columnas lo, las, las observaciones que tenemos, o sea... Podemos tener dos opciones, observado presente, observado ausente. Y en los renglones de la matriz vamos a tener la predicción. Predicho presente o predicho ausente. Esto nos da cuatro combinaciones posibles, cuatro entradas de la matriz. Y cada una tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, A quiere decir todos los, todas, las, todas las presencias que fueron correctamente predichas. B son los falsos positivos, es decir, que está predicho presente, pero en realidad está ausente. C son los, los falsos negativos, los que dicen que está ausente, el modelo dice, predice que está ausente, pero en realidad está presente. Estos son muy peligrosos y ya Town este, y, y Jorge Lobo les van a explicar con detalle este tipo de, de, de errores. Finalmente tenemos D que es predicho ausente y observado ausente, son las ausencias correctamente predichas. Entonces, como les había mostrado antes, el cambiar el valor del umbral, cambia estas relaciones de, la entrada, de las entradas de esta matriz. En la siguiente diapositiva, pues les pongo los elementos de la matriz que ya les expliqué. A ah, son las presencias correctamente predichas, B, son los falsos positivos. C, son los falsos negativos. Y D, son las ausencias correctamente predichas. Aquí les voy a recomendar este artículo de Fielding y Bell, que fue escrito en el 97 para, en Environmental Conservation. Y este, pues les va a ayudar a entender muy bien qué es la matriz de confusión y las métricas aso asociadas a esta matriz. Esta tabla que les muestro acá solamente son es para que vean cómo en función de, del umbral, las relaciones de cada una de estas entradas de la matriz A, B, C y D cambian. De la, de la matriz de confusión se pueden sacar varias métricas. Las importantes para hacer ROC y ROC parcial, es el error de omisión, que es la proporción de presencias no predichas, y se calcula con esta fórmula, la sensibilidad, que mide qué tan bueno es el modelo para predecir correctamente una presencia, y simplemente es 1 menos la omisión. La especificidad, que es la proporción de ausencias no predichas. Y finalmente, el error de comisión, el cual mide qué tan bueno es el modelo para predecir correctamente una ausencia, y solamente es 1 menos esta especificidad. Ya empecemos con ROC. Miren, de manera general, es una medida de... mide la capacidad de un algoritmo para hacer una clasificación binaria correcta. Es una prueba no dependiente de umbral. ¿En qué sentido? En que se exploran todos los umbrales posibles para evaluar el rendimiento del modelo. Esta se basa en la matriz de confusión y en el eje X se grafican el error de comisión que es 1 menos la especificidad. En Y la sensibilidad, que es 1 menos la omisión, y de manera este, como concepto ahorita, conforme el área bajo esta curva rock se aproxime a 1, mejor será el modelo. Entonces, aquí les presento la curva ROC y quiero que vean toda esta área que está pintada en morado y este representa todo lo que está por debajo de esta línea punteada, que es una línea de un modelo aleatorio, donde la proporción de, de, de falsos positivos y de falsos negativos es la misma en función de esta especificidad, bueno, de, para cada umbral. Entonces, en rojo tenemos un modelo hipotético para solamente para notar que el máximo de esa área bajo la curva de ese espacio rock es 1 porque tenemos un, inter, un el rango de valores de x que está definido entre 0 y 1 y el rango de valores de y que está definido entre 0 y 1 entonces por lo tanto lo máximo que podemos tener de área bajo la curva es 1 este es un modelo hipotético donde su área bajo la curva es de 0.92 y a partir de esto podemos sacar una métrica adicional, que es la razón entre el, el auce del modelo con el auce del modelo aleatorio. En el caso de, del ejemplo que estoy poniendo es de 1.84. Para el modelo hipotético tenemos una razón de 2, porque 1 sobre 0.5 es 2. ¿no? ¿Cómo construimos una curva roca? pues la idea general es utilizar todos los valores de idoneidades del modelo como umbrales por ejemplo tenemos este, este ejemplo hipotético de, de umbrales entonces tenemos 10 diferentes, 11 diferentes y para cada uno de estos voy a, voy a calcular el mapa binario que les había mostrado anteriormente vamos a estimar la sensibilidad que es 1 menos la omisión Vamos a estimar el error de comisión, que es 1 menos la especificidad para cada uno de estos umbrales. Y finalmente vamos a graficar en el, eje de X, en el eje X el error de comisión, en el eje Y la sensibilidad. Bueno, pues esto de tener ausencias nos, nos lleva a un problema. Y es la pregunta que, que planteo a continuación. ¿Tenemos datos de ausencias verdaderas? Fíjense en esta imagen. ¿Ustedes me pueden decir dónde está la especie? Bueno, los voy a ayudar un poco. Es una serpiente y está en, este, en esta zona. Entonces, pues la, la detección muchas veces es imperfecta. De hecho, hay toda una teoría que son los modelos de ocupación que tratan de ver este problema. Pero no vamos a hablar de eso en esta presentación. Entonces, los modelos ROC en el contexto de los modelos de distribución. Pues debido a esta, a esta este, cuestión con las ausencias, que es muy difícil tener ausencias verdaderas, una alternativa es usar la proporción de área predicha como presente. Les recomiendo el artículo de Anderson y también está Town como coautor en el 2013 en Ecological Modeling donde se explica esta, esta, esta área predicha, la proporción de área predicha. Bueno, pues... Si sustituimos eso por la proporción de área predicha, pues podemos tener también una curva ROC. ¿Y cómo construimos esa curva ROC utilizando la proporción de área predicha? Quiero que recuerden el ejemplo donde les iba cambiando el umbral y veíamos que en función del umbral se iba cambiando la, la, el tamaño de la predicción. Entonces, el algoritmo es muy sencillo. Partimos de esos umbrales que teníamos... Para cada uno de estos umbrales vamos a generar el mapa binario también. Vamos a estimar la proporción de área predicha. Es decir, vamos a contar en este caso cuántos píxeles están predichos como presentes y los que son ausentes. Estimar la sensibilidad. Vamos a graficar en el eje X la proporción de área predicha. En el eje Y la sensibilidad. Que es 1 menos la omisión. Y listo. Esa es la forma en que se construye la curva Rock Que construye por ejemplo Maxen en su archivo de, de salida en HTML. Quiero señalar que Rock tiene muchos problemas. Y un artículo que puede ayudarles a entender esto es el de, de Jorge Lobo. Que va a este, ser uno de los ponentes en esta semana. Pero bueno, no me voy a detener, detener en eso porque les van a explicar seguramente bien ellos. Entonces... A continuación veremos rock parcial. Ahora, hay otra complicación extra, además, las, además de las de Lobo. Es que algunos algoritmos como GAR no hacen predicciones en todo el rango de la curva rock. Predicen solo porciones de ella. Y de aquí surgió un artículo, una idea, que fue utilizar la rock parcial. Es una propuesta de, de Town. De Mónica y de Jorge Soberón. Entonces, miren, la idea general es la siguiente. Tenemos algoritmos que empiezan a estimar... ...o empiezan a tener predicciones a partir de, de ciertos valores. Por ejemplo, este tiene empieza a tener generar una predicción a partir de aquí. Y conforme se va acercando al 1, también ya no tiene predicciones. Por ejemplo, en toda esta zona... Todo esto, de aquí a acá, es el área de no predicción. Pero adicionalmente, también podemos tener error en los datos. Por lo tanto, se propone este índice E para estimar el error de nuestros datos y poder tener una, una mejor aproximación al área de predicción. Si vemos, nosotros podemos tener una proporción entre lo que es eh, esta área de predicción para el, del modelo y el área de de, de, de, de, de, del modelo aleatorio, que es esta, raya, esta área con rayas. ¿Cómo sacamos esa proporción? Pues es el AUC ratio que ya les había puesto anteriormente. Entonces vean, para el caso de Gart, en el artículo que les platiqué, pues hicieron este experimento y notaron que... Garp empieza, Garp empieza a predecir desde, desde este punto, y si, lo, si comparan Maxen contra Garp, pues seguramente ganaría Maxen, porque él empieza a predecir desde este rango. Por lo tanto, si, si comparamos el área bajo esta curva contra esta, seguramente Maxen tendría un mejor desempeño. ¿Recuerden lo de un solo Dios? Pues bueno, ahí hay una de las razones. Entonces... Para evitar eso, ¿por qué no nos fijamos en aquellos sitios donde hay predicción para el modelo GARP y sacamos la proporción de lo aleatorio de lo, de lo, con lo predicho para ambos casos y comparamos qué tan buena es la predicción? Entonces, tenemos un algoritmo para estimar la ROC parcial. La lógica es la misma que la anterior, pero en este algor algoritmo vamos a utilizar bootstrapping. Entonces, tenemos varios, varios, este, varios umbrales de idoneidad. Y vamos a repetir esto n veces, por ejemplo 500 veces, hasta obtener una distribución del auce parcial, que es el área bajo la curva parcial. Entonces, lo primero es sacar una submuestra, del 50% de los datos independientes. Puede ser mayor, puede ser menor la submuestra. Puede ser el 75%, por ejemplo. Después, para cada umbral vamos a generar un mapa binario. Vamos a estimar la proporción de área predicha. Y después vamos a estimar la sensibilidad. Finalmente vamos a graficar en el eje X la proporción de área predicha. En el eje Y la sensibilidad. Y vamos a calcular el AUC ratio, el AUC parcial de lo que es eh, este, la predicción y el AUC aleatorio, que son los que habíamos, las, área, las, las áreas que habíamos mostrado en este, en este dibujo. Eso es todo, repiten esto 500 veces y van a tener una distribución de este AUC ratio. Hay una prueba de significancia de, de ROC parcial, y es la, la prueba de conteo directo. Vamos a ver cuántas veces nuestro modelo es mejor, nuestra razón, nuestro auce ratio es mejor que lo aleatorio. Entonces, si tuviéramos la proporción de este, que ese auce ratio es 1, tendríamos que nuestro modelo no es mejor que lo aleatorio. Por lo tanto, todo lo que queda en, este, que sea mayor a 1. Va a ser mejor que lo aleatorio. Y pues hay un software, que es niche Toolbox, que les hace esta prueba y les dice la significancia de su, de su modelo. En un rato, en unas diapositivas, diapositivas adelante, vamos a ver cómo, cómo hacer esta prueba. Primero tengo que reconocer a Narayani Barbe y a Vijay Barbe, que fueron los que iniciaron eh, este... Los, los primeros en transportar la rock parcial a código para que los usuarios pudieran, para, pudieran realizar la prueba y las funciones que están detrás del paquete de Niche toolbox algunas tienen este NM Gadgets que fue programado por Narayani y BJ aquí está la dirección de su repositorio de GitHub por si quieren utilizar sus funciones tienen muchas funciones que, que son útiles para la modelación de nichos, les recomiendo seguirlos, entonces veamos cómo se hace en Niche toolbox de Conavio la rock parcial, pues bueno vamos a entrar a la página de Conavio la, este, la visión general de la página es esta y tiene un tutorial de cómo utilizar todo este Niche toolbox que son como tiene herramientas para explorar, para hacer análisis de nicho y de áreas de distribución ah, miren aquí está la página ¿eh? una vez que estamos en la página pues nos vamos a ir a donde en la pestaña donde dice sdm performance y nos iremos a partial rock ahí les va a salir la siguiente pestaña entonces Dentro de, esa, de, dentro de esa página vamos a tener los siguientes, los siguientes este, pues, pestañas donde vamos a meter la información, nuestro mapa de predicción, este, nuestro modelo continuo y también las, los datos independientes de validación. Vamos a parametrizar nuestro, nuestro modelo, qué valor de omisión, qué valor de error le vamos a meter, cuánto vamos a aceptar cuál va a ser el porcentaje de puntos aleatorios que vamos a sacar en cada submuestreo del bootstrap y el número de iteraciones para el bootstrap, el que tiene por default son 500. Ahora, la estructura de los datos, pues como les decía necesitamos dos tipos de datos, uno es el modelo continuo de idoneidad, su predicción y otro son los puntos de presencia de solo presencia, son puntos independientes que no fueron utilizados para entrenar al modelo. La estructura de datos de la tabla de, de, este, de presencias es la siguiente, deben de tener una columna de especies con el nombre de especie, una donde esté la longitud y otra donde esté la latitud. Veamos en este cómo hacerlo todos, pues ya estamos aquí en la página de Conavio de Niche Toolbox, eh, aquí es esta página que les muestro, es la principal, donde pueden encontrar un video con el tutorial de cómo utilizar la aplicación, todas las funciones que, que les ofrece, todas estas están real, relacionadas a estimar nichos y áreas de distribución, entonces... No me voy a detener en cada uno de, estos, de estas opciones. Me voy a ir directamente a SM, SDM Performance, a Partial Rock. Y ahí tienen la, este, la ventana, la página que les había explicado anteriormente. En el panel principal van a encontrar todo lo que son sus resultados. Y en el panel a la izquierda van a ser donde ustedes van a subir sus, sus archivos, su modelo continuo de la predicción, sus datos de presencia en formato CCB, donde la primera columna está el nombre de la especie, en la segunda está eh, este, la, la longitud y en la tercera la, la latitud. Finalmente aquí abajo en ese mismo panel tenemos los parámetros para Partial Rock, eh, tenemos un parámetro de foul que es .05 como error de omisión, tenemos el porcentaje de puntos aleatorios que en cada submuestreo voy a tomar el 50% de los datos para hacer la calcular la ROC parcial y cuántas veces voy a iterar, cuántas veces voy a hacer este bootstrap, son 500 el default, pero pueden modificarlo a que sean 1000 o 2000. Este una opción adicional es descargar la tabla de datos, que son los resultados, vamos a ver Cómo, cómo funciona esto, entonces seleccionamos el archivo de la predicción que debe estar en formato ASCII el archivo que voy a subir es el de la especie virtual que creé con un elipsoide como un elipsoide y este, esta, este tipo de modelos los pueden correr desde esta aplicación va a tardar un poco dependiendo de la velocidad de su internet y de la, del tráfico de usuarios que, que estén en esta página. Les, re, les recomiendo mucho descargar la versión gratuita de, de, de, como paquete DR. En unos segundos les voy a explicar cómo, cómo instalarlo de manera general. Para que ustedes lo tengan en su computadora y lo corran localmente. Esto va a ser mucho más rápida la aplicación. Y también les va a permitir subir archivos que son muy pesados. Porque... Una de las cosas que falla aquí es que los archivos pesados cuestan mucho de subir y luego se expira el tiempo de, de conexión. Entonces, ahora voy a subir el, la tabla de datos, que es esta, de la especie virtual. Tenemos, recordemos, en la primera columna el nombre de la especie, en la segunda la longitud y en la tercera la latitud. Con los parámetros que corrí, tenemos la estimación de ROC parcial y tenemos la tabla de datos en primer lugar esta es la tabla que este, donde tenemos el AUCE parcial para el modelo y para el modelo aleatorio ¿cuál es la razón de ese de AUCE parcial? o sea el AUCE ratio aquí abajo tenemos una gráfica de la distribución de los valores de AUCE ratio y en el rojo observamos el modelo aleatorio cuyo valor siempre está en 1 y el modelo que nosotros propusimos, este, en este caso de la especie virtual. Tenemos que es muy diferente a 1 y la prueba de significancia, como les había mencionado, es una prueba de conteo. Eh, contamos cuántas veces de, esas, de, esas, de cada una de esas iteraciones del bootstrap el auce ratio es mayor a 1 y tenemos aquí los resultados ¿no? el valor de p es 0 porque en ninguna de las ocasiones cayó que alguno de estos valores de, de auce ratio en esta, en esta región este, a continuación les voy a explicar por qué debe ser diferente de 1 para que no sea como una receta y bueno, se los voy a explicar con la siguiente gráfica tenemos un modelo que está representado por la línea roja. Ese es el modelo que, que nosotros este, tenemos a partir de una predicción de datos climáticos, por ejemplo. Y aquí abajo tenemos el modelo aleatorio en la línea punteada negra. Toda esta región es el área bajo la curva para ambos modelos. Si yo integro esta área del, del modelo rojo, nuestra... pues... Será de punto .25 aproximadamente. Este si, en, si integro el área bajo la curva del modelo con, con puntas negras. Este es de punto .25, porque prácticamente es el mismo modelo. Si saco la razón de estos dos modelos, tengo que es 1, porque punto .25 entre punto .25 es 1. Esta es la razón por la que siempre se. Bueno, lo que lo que te, probamos es que el modelo. Que, este, que tenemos sea diferente a 1 y contamos cuántas veces es diferente a 1 dada la distribución de datos en el bootstrap esto sería todo para hacer la práctica si ustedes quisieran tener el rock normal tendrían que poner aquí 0 y, y ya les corre el rock normal entonces cambia, vean que mejora porque no estamos metiéndole el, la, pen, bueno, el, la penalización de que este, los datos tengan error. Ya para finalizar con esta práctica, voy a explicar cómo instalar Nix Toolbox de este, una manera resumida. Pues hay que meterse a esta página que es la, la página de mi repositorio de github cmtbox y bueno pues esa es la, la vista general de la página ya que estamos ahí vamos a hacer una pausa y a los usuarios de windows se recomienda instalar arttools para facilitar el proceso de instalación en general de cualquier paquete muchas veces eh, que ustedes no puedan instalar un paquete tiene que ver con que no tienen las, las herramientas que R necesita para compilar eh, este código, por ejemplo. Entonces, instalen esto primero y ya que lo instalen, vamos a continuar con esto. Entonces, primero, pues la instalación de paquetes. Eh, este Hay que instalar DevTools, que, son, que es una librería que ayuda a instalar librerías que están externas AR que no están en CRAN y estas son las librerías por ejemplo después de que instalaron esto bueno, después de que corrieron estos comandos van a correr este que es instala NIST toolbox a partir del repositorio de Luis Murao una vez que lo instalaron van a cargar la librería van a correrlo y les aparecerá el siguiente panel, este, la siguiente vista, y ya saben, hay que irse a SDM Performance, y eso es todo. Pues les quiero agradecer por la atención que han tenido durante esta plática, espero que les sea de utilidad, y pues les mando un, un afectuoso saludo. Muchas gracias.